Es 6 a 4 de la mañana. Jay Mamón está por llegar a la Argentina. Tenemos el dato que va a salir por esta puerta. ¿Cómo estás, Jay? Bien, chicos, bien. ¿Por qué bien. la decisión de volver? Porque es mi país, porque, vengo, bueno, acá tuve, porque me fui a descansar unos días, a, a, a relajar un poco y bueno, ya estoy de vuelta. ¿Cómo estás de vuelta comparado al día que te fuiste? ¿Cómo te sentís? ¿Qué reflexionaste? Nada, no, no me fui a reflexionar, me fui a descansar. Este, y ahora volví y ahora, nada, ordenarme un poco para, para, para establecer lo que tenga que hacer.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 Este, a dónde más voy a volver si no soy argentino, así que acá estoy. Yo no me fui a esconder a ningún lado. Volví, ¿hace cuántos días me fui? 12, Hace 12 días. O sea, si alguien se escapa, no se va a Madrid, a Chueca, claro. al barrio Gay, de... O sea, chicos, es un hecho que no sucedió y que yo voy a ir hasta las últimas consecuencias en el sentido de, para mí lo más importante es que quede claro que es un hecho que no sucedió, ¿entendés? Digo, para mí eso es lo más importante. Ahora, como esto es una cuestión pública y la pregunta constante es, ¿tenés miedo que te pase algo? Entonces, el, el instalar eso, y bueno, eso es lo que te, te, da miedo, te da miedo. A las versiones de que burlando no te... No da miedo te... la gente, te da Obvio. miedo que te digan eso. Obvio, a las versiones de que burlando no te está Obvio. defendiendo más. Eso sí me ocupa la mente. Está perfecto. A las versiones de que burlando no te está defendiendo más, ¿qué puede decir? Yo no tengo abogado, porque no tengo causa. Eh, eh, eh, y listo, ya está esta Hablo, Gracias sí. que Vos sí. iniciarías eh, una, una, una contrademanda a Lucas Para eso dormir. vas a sí, necesitar abogados Por eso Ya se van poner... a enterar de todo lo que va a suceder sí. Pero más o menos un poco les expliqué Qué es lo que, lo que necesito hacer Cualquiera de ustedes en esta situación necesitaría hacer sí. abogado Con el canal respecto. hubo conversaciones de Gracias pobres, a todos no. sí. Hasta fin de año estoy en Telefe Hasta fin de año estoy en Telefe Y la foto sí. claro. Chao chicos Gracias. Para los que no estuvieron en el aeropuerto, di una nota en el aeropuerto de 20 minutos, llegué a mi casa. Gracias.